¿Qué onda chicos? Yo soy Hitman, bienvenidos de regreso a mi canal Y esta vez vamos a hacer un pequeño tutorial para conseguir el nuevo baile de Boogie Down Que la verdad es sencillo de hacer pero muchas veces si no te explican bien Te hacen bolas y tienes problemas para conseguirlo, ¿no? Ahora vamos a ver exactamente los pasos de cómo hacerlo Y pues para que todo el mundo lo tenga de una forma muy muy sencilla Bueno, para comenzar lo primero que tenemos que hacer es ir al navegador, por ejemplo en mi caso Google Chrome, y entrar a la página de Epic Games. Una vez que estemos ahí tenemos que iniciar sesión. Del lado derecho arriba tenemos iniciar sesión. Le damos clic, dice ya juegas Fortnite. Esto pues ya saben, ¿no? Ustedes ponen dónde juegan, en Play, en Xbox, en Switch o en PC. Luego le dan iniciar sesión, ponen ustedes sus datos, yo ya los tenía guardados. Y después una vez que estemos de nuevo aquí, ya con la sesión iniciada vamos a ir a cuenta. Pasan el mouse por encima, cuenta. Y aquí nos vamos a ir a contraseña y seguridad del lado izquierdo. Aquí vamos a bajar. Y vemos autentificación, autenticación en dos pasos. Activar la aplicación de autenticación. Vamos a darle ahí. Y dice, descarga una aplicación de autenticación. Descarga e instala la aplicación de autenticación para tu teléfono o tableta. Tenemos que tener una aplicación de autenticación en el celular, en el móvil, para Android o para iOS. Aquí le damos a la información y nos dice cuáles son las posibles aplicaciones que podemos descargar. Por ejemplo, Google Authenticator, LastPass Authenticator, Microsoft o Auti. En mi caso yo tengo Auti. También la utilizo para Twitch. Y ahora lo que tenemos que hacer, según eh, los pasos que dice aquí, dice: escane el código QR, ve a, a la aplicación, ponle en agregar cuenta. Y ahora nos va a aparecer aquí para escanear el código QR, que es lo que debemos hacer en la pantalla. Una vez que esté listo le damos a escanear, permitir para que pueda utilizar la cámara y vamos a escanear el código. Yo lo estoy haciendo en vivo, igual que al mismo tiempo que hago el tutorial lo voy haciendo. Le damos a listo, ya dice que estoy protegido, gracias. Le damos a cerrar y aquí nos pone un token, que es un código que debemos guardar y debemos poner en esta parte. Luego le damos a activar. Y listo, aplicación activada, siguientes pasos, conseguir códigos de seguridad y listo. Esto solamente es por para que cada vez que iniciemos sesión tengamos un poco más de seguridad, ya que va a estar linkeado con nuestro celular y siempre lo vamos a tener que utilizar para iniciar sesión. Es un poco difícil y también tiene sus consecuencias negativas, que si pierdes el celular o si no tienes señal o si bla bla bla no puedes usar la cuenta. Pero en este caso pues hay formas de recuperar tus contraseñas, bla bla bla, tengan mucho cuidado. Esto sí es más seguridad, pero también tiene otro, otro contra, ¿no? Espero que ahora sí con esto ya tengan su nuevo baile, que lo disfruten y me comenten acá abajo qué les pareció. Cualquier duda también comentenla, yo voy a estar respondiéndoles. No hay armas ahí. ¡Ajá! ¡Ah! Muérete Ahora déjenme Por favor